Hola, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo. Por supuesto que hoy estaremos hablando de la pasión nacional del béisbol y la 62 serie nacional que ya ha visto pasar unos 119 partidos correspondientes a las tres primeras subseries. Bueno, ¿qué ha pasado hasta el momento en la campaña béisbolera? Pues se ha bateado muchísimo. Ahora mismo la media del torneo está en 300. Fíjese bien que está demasiado alta para un inicio de campaña y el equipo que más ha gustado hasta el battle de Mayor averas es la Astuna, que está promediando 342, no por gusto, está en solitario en la tabla de posiciones con balance de 9 victorias y 5 derrotas. Vamos a estar haciendo eh, digamos un equilibrio entre tabla de posiciones y también hablando de algunos órdenes del juego. Bueno, seguimos, las tunas, los leñadores, que aunque tuvieron unas bajas sensibles en esta campaña, se han podido empinar y ahora mismo están de líderes. En tanto, el segundo puesto, hay un abrazo en este peldaño entre los pinareños que han escalado posiciones sobre todo... A superar en cuatro juegos en el compromiso particular a los actuales campeones Gran Meses. Por otro lado, Matanzas y Santi Espíritus también están en el segundo puesto, quienes lo han hecho muy bien y se han visto bastante ajustados en todos los órdenes del juego desde el inicio de la campaña. Bueno, usted en pantalla está viendo la tabla de posiciones. Yo le propongo dar un salto y ver el puesto número 13, es quien lo ocupa. Bueno, Ciego de Ávila que si bien en unas campañas estaba catalogado como el equipo más estable en los últimos 10 años de la pelota cubana, bueno, no ha tenido un buen comienzo y ahora mismo tiene un balance de 6 y 8. Ahora, el puesto 14 es el que más llama la atención. ¿Quiénes están? Pues Industriales, el elenco más ganador de la pelota cubana. Si bien en esta campaña tiene un plantel bastante renovado, tiene una buena nómina, bueno, Industriales comparte este puesto con los actuales campeones. Eh, Gran ha costado muchísimo que ya no esté el timonel Carlos Martí, esto se ha visto en el terreno y solamente han podido acumular seis victorias contra nueve derrotas. El equipo más sotanero viene siendo sin juegos, lleva varios compromisos así, con un balance adverso de 5 victorias y 10 derrotas. Seguimos en los órdenes. Ya habíamos hablado de la ofensiva, pero quiero apuntar... Otros datos. Bueno, fíjense cómo han estado eh, sueltos los guates en este último compromiso particular que se dieron cuatro nocados y un super nocado en este caso de Holguín, a 100 juegos de 18 carreras por una. Bueno, el pitcheo sin jueguero, no por gusto, eh, 100 fuegos, el último, la tal la posición se hizo aguas. En este compromiso particular al permitir 49 carreras en 39 entradas. Ahora mismo los elefantes tienen una alta expectativa de 8.09. O sea, el promedio de carreras limpias más alto de todo el torneo que quiero agotar. El promedio de la media de modo general está en 5.56. Demasiado alto además de dar síntomas de descontrol nuestros lanzadores demasiadas bases por bola también pelotazos de esto habíamos hablado pero seguimos con otro ejemplo sobre la ofensiva que nos habla de un maltrecho o por ejemplo en el juego de este eh, miércoles o sea los últimos partidos de esta tercera subserie entre las Tunas y Ciego si de Ávila recordar que fue 20 carreras por una bueno los leñadores, que son ahora mismo los líderes de la tabla de posiciones, fabricaron, en este caso, 33 carreras en los últimos eh, dos desafíos. Y en este, o sea, en el del miércoles, conectaron cinco vuelas cercas, o sea, cinco morrones para que se tenga una idea. también. Otro que estuvo muy ajustado fue el coletero Dennis Lassel Mayaba 15, en este quinto juego ante eh, Santiago de Cuba, que pudo conectar dos cuadrangulares, uno... Dentro del cuadro y otro también con la casa llena. A la defensa quería referirme, bueno, se siguen cometiendo muchísimos errores, 86 en 39 enfrentamientos y ahora mismo el averaje defensivo está bastante bajo en 969. Yo eh, quiero seguirme refiriendo, bueno, el pichado ha estado mal pero es válido señalar algunas eh, faenas monteculares que han convencido, sobre todo las de Pinar de Río que como habíamos citado ha escalado posiciones, ahora mismo está en el segundo puesto. Gracias en este caso a los experimentados Vladimir Baños que tuvo una actuación de luz en ese doble juego del día 10 de abril. O sea, eh, Baños quería acotar que cubrió toda la ruta, solamente permitió cuatro sencillos uh, ante Gran Mount, una feria batería dio igual número de punches y un boleto. En este doble desafío quería señalar que los lanzadores o bajeros solamente permitieron 9 hits de, a los gran meses. Ahora, Erly Casanova, otro experimentado del derecho, también convenció sobre el montículo y en otro de los desafíos que ganó, final de río, 3 carreras por una. Bueno, Erly solamente soportó una carrera, en este caso limpia, eh, permitió 8 hits, además Dio siete ponches y dos bases por gol. Excelente la labor de los lanzadores de Pinal de Río, algo que tenía que llegar, pues la tierra del mejor tabaco del mundo también siempre ha tenido muchísima tradición en el picheo y había tenido quizás un poco de deuda hasta el momento en el torneo. Bueno, si de números, se trata ya antes de cerrar para decir, eh, digamos, los principales compromisos particulares que van a comenzar este viernes. Quiero referirme a la hazaña de Freddy Cepeda, el espirituano quien consiguió el mismo 10 de abril, un récord en este caso eh, en dobles al conectar el tubé número 438 y así superar a Michel Ríquez, el legendario pinero que tenía este récord, ya que acumulaba 437. Bueno, Cepeda, en este caso a la surta con una línea Jardín Derecho, consiguió esta marca ante los envíos de un lanzador eh, Guantanamero. Muy contento es todo por el resultado de Cepeda, quien ya cuenta con 25 seres nacionales eh, a cuesta y está en medio de una campaña excepcional. Además, acotar que Cepeda tiene otros lideratos en la pelota cubana, en este caso en el de base por bolas recibidas y también en el número de envasados. Ahora sí, yo les propongo, por supuesto, eh, abrir el debate. Déjenos en sus comentarios lo que creen de esta campaña de golera, pero quiere anunciar ya los compromisos, los, sobre todo aquellos juegos más atractivos y tengamos en cuenta la tabla de posiciones. Bueno, Las Tunas, que es el líder, va a medirse ante 100 Fuegos, que es el equipo más sotanero. Esto va a tener lugar en el 5 de septiembre. final de Río va, en este caso, a recibir en el estadio Capitán Salud y a Camagüey. En tanto, Matanzas y Clara se van a ver las caras en el Victoria de Girón. Por supuesto, los espirituanos también. Están en la mira y van a recibir a los santiagueros en el Estadio José Antonio Huelga. Los demás compromisos usted lo tiene en pantalla y esperamos por sus comentarios, sus opiniones sobre esta 62 Serie Nacional de béisbol. Hasta un próximo encuentro aquí en El Punto Deportivo.